Como os decía, es veterinaria, eh, se graduó en la Facultad de Veterinaria de Dublín, en Irlanda y ha hecho un posgrado en Ciencia del Bienestar Animal, Ética y Derecho en el Real Colegio de Veterinarios eh, en Londres. Ella posee y dirige una, una consultoría de bienestar animal que se llama Animalitics y trabaja sobre todos los casos de problemas de comportamientos de perros y gatos con varias clínicas en, en Holanda. Eh, sigue su investigación científica por supuesto, da muchas conferencias y también escribe una columna bimensual en un diario holandés que se llama The Telegraph y me dijo que ella había tenido gatos toda la vida, dice que con cuatro años tenía 18 gatos, cosa que ya es bastante I'm just saying that you had four cats when you were 18 years old yes? you had four cats by 18 cats sorry when you were four years yeah. old yeah that's true yeah, yeah. okay that's true. pero ahora no puede tener más gatos porque el marido es alérgico oh. Oh. buenos días And now I have to Me disculpo porque no, no sé hablar español realmente, solo he hecho una broma. Muchas gracias por haberme invitado hoy y por escucharme en inglés y gracias por traducirme. Me llamo Valerie Jonker-Shee, Jonker es holandesa, mi marido es holandesa y... Ashley uh, es uh, mi nombre inglés, mi apellido en inglés, perdón. Bienvenidos a esta charla sobre salvaguarda de la salud mental del gato adoptado recientemente. Os hablaré un poco de mí, pero al mes ya lo ha hecho para mí, gracias. Soy de Irlanda. Ahí es donde crecía entre uh, animales, vacas, uh, ovejas. Tenía que cruzar los campos para ir a la escuela. Esta es Cornhill, es la única colina. Es una colina de 366 pies, 100 metros a nivel del mar y es un volcán extinto. Pero ha estado extinto durante uh, millones de años, o sea que no hay ningún problema. Está, eh, eh, vivía 8 kilómetros de Dublín, realmente está en la mitad de la nada y de niña. Uh, jugaba those, en los campos con los animales siempre estaba con ellos y mi madre le daban miedo o sea que la situación era muy expresante para ella y cuando esta soy yo cuando tengo dos o tres años con mi gato preferido Snowy Snowy, Snowy eh, no era totalmente blanco pero yo le llamaba Snowy que significa nevado y cuando tenía cuatro años había había acumulado 18 gatos, a horror de mi pobre madre, y como podéis ver, soy ahí pequeña y no tengo ni idea de cómo sostener a un gato correctamente, pero él, en este caso especial, no parece que esté sufriendo mucho, porque estaba acostumbrado de pequeñito, supongo, cuando tenía 13 o 14 años utilizaba, uh, dis-, uh, intentaba uh, incluir a los uh, gatos uh, salvajes que estaban en, en el entorno realmente les alimentaba de ellos uh, y uh, no sabía que principios usaba con ellos uh, pero en realidad uh, uh, uh, me ocupaba de gatos semiferales y aparentemente, mi primera frase completa fue que quiero ser doctora de animales. Y logré convertirme en veterinaria en el 2003. Obtuve mi graduado en Irlanda, en Dublín. Viajé bastante. Y. Podéis ver, disculpar que la foto no está muy clara, pero esta es la Sociedad de Bombay para la Prevención de Crueldad contra Animales de Bombay, en la India, y podéis ver... Y Incluso, si hace años que fue ahí, estaban interesados en desarrollar uh, casas para gatos. Es muy primitivo comparado con lo que tenemos nosotros en Europa, pero el principio es el mismo. Realmente, sencillamente, los recursos son distintos, pero están intentando crear grupos sociales de gatos, dándoles uh, zonas altas, uh, utilizando el espacio de formática y proporcionándoles también zonas para esconderse. Como podéis imaginar, in in trabajar en India, a mí abrió los ojos realmente uh, the, uh, what, we y a las instalaciones que a tenían eran muy limitadas. Este uh, es un gato callejero que tuvo un acceso muy importante y que ahí va a morir de asepsis si no lo hubiésemos cogido y tratado, por lo cual sí si lo cogimos a, a, le curamos aquí y que este es donde tenía el acceso y este, como veis, eh, eh, problemas importantes en los ojos, pero eliminamos, eliminarle a este ojo y salvar el otro. Y seguro que habéis visto cantidad de fotos así antes. Y también vi estas preciosas criaturas, tigres en su entorno natural. Luego me convertí en una especiali veterinaria especialista en el comportamiento animal que ha sido mi objetivo en los últimos cinco o seis años y trabajé en Holanda en una uh, clínica especial donde traté a gatos y perros y también uh, caballos uh, que tenían problemas comportamentales. Problemas de comportamiento, estoy seguro que todos sabéis de qué se trata, son el asesino número uno de los animales y todos tenemos que conocerlos e intentar hacer algo para evitarlos. Hay una razón número uno por lo que se piden los veterinarios que eutanasen a los animales. No debido a cáncer o problemas médicos, sino a los problemas comportamentales. Estos también son la causa principal de renuncia, y abandono. Las personas abandonan a sus animales, los tiran, los dejan o quizás se les abandone y se les da adopción en un refugio. Y a menudo lo que sucede con los gatos, sobre todo si tienen problemas comportamentales, es que si estos problemas no se tratan, los gatos se les busca otra, otro hogar, pero lo, lo se los devuelven otra vez porque el problema no se ha resuelto. Hemos visto casos que se les han uh, buscado casas nuevas en numerosas ocasiones, es decir, es una desesperación crónica. Y estos uh, perro, gatos, igual que los perros y otros animales, si tienen problemas uh, comportamentales, su uh, comportamiento uh, su, uh, sufre normalmente sufren de alteraciones que no están diagnosticadas y los propietarios de estos animales, como sabéis, están desesperados o en realidad tienen un gato incontrolable o que está sufriendo perfectamente muchísimo como el que estaba debajo de la cama todo el día. Desgraciadamente las personas obtienen consejos inadecuados, incluso por parte de los veterinarios. Yo también a veces reconozco que he dado malos consejos, no intencionadamente, claro, sino debido a ignorancia y a la falta de recursos frente a la información correcta. Pero me convertí en especialista porque me di cuenta de que había muchas cosas que hacer en este ámbito y que habían problemas de bienestar muy importantes. O sea que todos a nosotros que trabajamos con animales debemos ser conscientes de este problema y despertarnos. Desgraciadamente, no tengo cifras de España, pero sí que puedo dar las de eh, Gran Bretaña, que en el 2008 el 18% de los hogares británicos tenían animales domésticos y en Australia el 25% de los hogares tenían uh, gatos las uh, personas piensan uh, que los gatos son un animal uh, uh, ideal en este entorno ocupado es mono, es pequeñito es uh, independiente la gente tiene este uh, concepto que, de que necesita poco cuidado pero necesita tanta atención y tantos cuidados como los necesitan los perros Um... Desgraciadamente, la cantidad de animales que se abandonan o en los refugios no están bajando. Y todo tiene que ver con esta falta de compresión sobre los comportamientos normales felinos. Y Loren ha dado una presentación fantástica sobre los distintos comportamientos y posturas que a menudo son desconocidas o se malinterpretan. So, the most common, the most common reason La razón más habitual for, um, por la que se dejan los animales en los refugios son los cambios de los problemas en las casas, la adaptación de las casas y los problemas con los animales y con algunos comportamientos agresivos que tienen son otro problema común. De, de, de sabemos que el temor a los desconocidos y la agresión entre los gatos son problemas muy importantes y de informes importantes. Los veterinarios decían que el problema número uno es la falta de espacio y la agresión en eh, estos casos de agresión ante los gatos. Jomet, de la Jaume de la Universidad uh, de Barcelona hizo un estudio en el 2006 y dijo que la mala distribución de las casas es decir, urina, hacer urina dentro uh, de las problem, casas era el problema uh, y más uh, uh, importante, de seguido de la vocalización excesiva, la cantidad de miaos excesivos. So, how can we Cómo podemos evitar los problemas de comportamiento es muy importante saber lo que significa el comportamiento y como sabéis es el producto de los genotipos del animal y del entorno es decir no solo la situación actual del animal sino lo que ha aprendido en sus experiencias anteriores en otros entornos y por eso estos cuestionarios son tan importantes en los refugios. Debemos de ayudar a los propietarios de gatos a comprender con los comportamientos de los gatos y darles directivas y recursos para ello. Debemos de gestionar, modificar o aceptar el problema de comportamiento porque en algunos casos el problema, lo que es un problema por el propietario puede ser un comportamiento perfectamente normal. Este es un gato con uh, problemas de suciedad. Espero que podáis ver bien la imagen. O sea que la bandeja es demasiado pequeña para el gato. Y me lo enviaron porque tenía comportamiento patológico, me dijeron que no se llevaban bien con el propietario y él y sencillamente lo que pasaba es que este pobrecito solo tenía el lavabo inadecuado realmente y este problema había continuado durante tres años y el propietario estaba teniendo en cuenta la eutanasia y el problema se solucionó en diez, en diez minutos. Sucediendo la bandeja y el problema no es el gato cuando suceden estas cosas las personas, yo también a menudo somos demasiado antropocéntricos es decir, pensamos que al gato le gusta todo lo que nos gusta a nosotros y uh, le hagamos lo que le hagamos pues es fantástico para ellos tienen que entenderlos. nos gusta comer juntos, a los gatos seguramente también, pues muchas veces no es así, podemos hablar al final, pero como podéis ver, esos gatos tienen distintas edades y esta situación uh, lleva al desastre realmente vi varios de estos gatos y una persona me dijo uy, tengo muchos gatos, hablamos de cómo alimentarlos y le dije que no les gusta que les alimenten así dijo, oh, los míos les encanta mira, están todos juntos en esta foto pero no todos están bien algunos están en una posición tensa como podéis ver, hay muchas cosas las están bajas y también podéis ver que uno aquí ni, ni ya ha venido, no se alimenta, ¿qué hace? pues puede ser el tímido uh, que se esconde debajo de la cama. O sea, que no recomiendo que Cómo se les dé comida a los animales, animales así, los veterinarios y, y otros profesionales, so, y aquellos de vosotros que trabajáis en los uh, refugios de gatos, behavior, uh, terapia, uh, que everyone, uh, tenéis que... Um, with, with cats. To y, y todos, to, todos quiero decir, tenemos uh, que these, uh, ayudarnos para educar uh, a las personas sobre so cuestiones de este tipo. La selección es muy importante, la socialización también, cómo está, se estimulan los gatos y hay que entender su, cuál es su comportamiento normal. Aunque sé que deberíamos hablar específicamente del de, uh, traslado de los gatos desde el refugio a las casas, tenemos que dar este tipo de información al público también, porque si uh, uh, o sea, si les ayudamos a seleccionarlos de la forma correcta y a, y a socializarlos, reduciremos los problemas que vemos. Por eso he incluido esto aquí. El objetivo es que a los uh, gatitos uh, son, nos podemos acercar a ellos, son amables. Uh, se les puede acoger, no es necesario recogerlos, no necesariamente les gusta. O sea, hay que uh, educarles de pequeñitos uh, si se les quiere coger. Actually, Lauren, how old was your... Que, perdón, no podemos traducir si no sí, hablan en el micro y es mi preguntaba ¿qué sucedía si hubieses tenido a Berrier de pequeñito y uh, hubieses, uh, es, hubieses acariciado? Sí, seguramente hubiese sido una, una historia totalmente distinta o sea que necesitamos a todos que se dejan coger pero claro, para ello debemos formarlo para que, para que lo acepten los que no se les estresan cuando se separan uh, de, de que son pe, se, se, tienen, hay que separar desde pequeñitos sin estrés y um, así uh, no tener miedo de las personas con lo que la selección es muy importante hay distintos tipos de gatos eh, y cada uno de ellos uh, tiene su carácter y no a cada raza es adecuada para, cada, para todo, todos los propietarios. Hay que encontrar la, el tipo de gato adecuado para el cliente en cuestión y eso es lo que estáis haciendo vosotros realmente. The breed, the gender, en la raza, la el sexo, la el edad, edad uh, todo eso es importante. El temperamento de yeah, este este estado ya se ha mencionado. Bueno. <risa> uh, ¿no? Repetimos algunas cosas, <risa> Entonces, eso uh, está bien. Todos estamos hablando el mismo lenguaje. Uh, el temperamento de los gatos uh, machos uh, es muy uh, importante. McCune lo ha mostrado realmente en su estudio del 95. Y demostró que los gatitos de los padres que son más mayores tienen, tienen a interactuar mejor con las personas mayores, igual que los humanos. Y Queen está muy bien para mostrar lo mismo realmente, porque no puedes separar a la madre cuando son muy pequeños pero también hay que decidirlo, realmente el 50% de los genes son del padre, los otros 50% son de la madre, es decir, si estáis hablando de un gatito, o de un perrito o de un caballo pequeño de cualquier animal si queréis saber algo sobre la genética tenéis que conocer quién es su padre también aparte de su madre incluso los criadores de perros profesionales no tienen idea de quién era el padre y tenéis que saberlo tenéis que conocer quiénes eran los dos animales y en refugios no tenéis esta información claro pero Queen, la madre de los pequeños, les ayudará a cómo comportarse en el entorno social. Lo aprenden todo de la madre. Idealmente hay que conocer quién es el padre y la madre y, si es posible, también gatitos de otras camadas anteriores y eh, eh, los animales tienen eh, que gozar well, de buena salud realmente y no their, seleccionarlo solo their, on their según, their, según their su imagen, imagen física. Do you have a big, uh, cat breeding? en España tenéis una cultura de cría de gatos, no, todavía no ah, pues menos mal, vale ah, a, a, a puede empezar a las cuatro semanas pero los uh, pequeños no deberían separarse de la madre hasta las seis o ocho semanas algunos lo hacen cuando esta tiene tiene menos old, de seis semanas y, y esto invita a fracaso uh, en sus vidas. Uh, el tiempo like, ideal para 24, uh, um, llevarlos a una casa es de las siete a las nueve semanas uh, después de darles la uh, primera vacuna. Uh, uh, uh, las primeras vacunas, las ocho semanas, uh, realmente. Uh, Por ley, uh, en Holanda, uh, se, uh, los pequeños tienen que estar con su madre hasta las siete semanas. Estamos intentando que aumente que aumente hasta al menos las ocho semanas. Spain. Y cómo you ¿y en España. Is this, is this Can you hear me? Ahora funciona, sí. Six. Seis semanas. Yeah. Ocho, ocho tiendas. Okay, Digo ocho semanas en la tienda. Thank you. La socialización, la socialización es el proceso por el que emprenden los individuos, a sus futuros comportamientos, los, que, los comportamientos que espera sociedad. Los, los gatitos le, les enseñan a aceptar la proximidad de sus propias especies y también de otros, perros, de otros animales como los perros. Si quieres tener un gato y un perro, entonces hay que enseñar de pequeñitos la fase sensible para socializar a los pequeños frente a los humanos es de dos a tres hasta las siete semanas debido a ello la responsabilidad para socializar a los gatitos con los humanos depende the del the right. cuidador gente uh, uh, y of la fase sensible de sociabilización es probablemente similar, similar, similar, similar pero, similar, similar, similar, pero hay evidencias que dicen que se puede ampliar a 11 12 semanas The contact with El contacto con social con la reina, the con la madre, tiene... Emotional que ser de cuatro semanas, por lo menos, si no se pueden producir eh, eh, desequilibrios. Y de lo contrario, se pueden tener animales que, están, eh, que son temerosos de otros gatos, de las personas, son, son lentos en el aprendizaje, ni tan solo pueden encontrar su comida o donde está situada su comida. Con estos animales... O, o, o tocar los animales durante unos 20 minutos al día los gatitos es que hay muchas anécdotas que nos indican y seguramente te, vosotros tendréis experiencias personales hay, eh, dific, tienen dificultades en controlar la, la profundidad de su mordida y pueden morder más o, o más fuerte y tienen tendencia a utilizar sus uñas. Por lo tanto, los gatitos necesitan un manejo eh, estable y también una exposición controlada a los nuevos estímulos durante el periodo de socialización. Y esto hay que hacerlo correctamente y lo que pasa es que a veces la gente está muy entusiasmada, quieren hacer lo que es mejor para el gato y tienen a lo mejor 20 eh, niños que entran y juegan con los gatos 10 horas al día y esto desde luego no va a, a ayudar al Buen desarrollo del, del gato. Por lo tanto, hay que utilizar el sentido común y siempre supervisar a los niños, sobre todo los niños pequeños. Y si no se hace esto correctamente, nos va a llevar a respuestas inadecuadas, que, lo cual puede resultar en el abandono del gato. Y, inadecuado es la, es la palabra, eh, o quizás no es la palabra exacta, porque el, el animal lo único que intenta es defenderse. Es importante exponer cualquier animal pequeño, pero siempre hay que hacerlo con cuidado y siempre observando el lenguaje corporal del animal. La estimulación, el enriquecimiento del entorno. Queremos exponer a los gatitos y gatos adultos a la familia inmediata. También es útil exponerlos a niños que no conocen y adultos. El comportamiento al jugar es muy importante. Vemos que el juego social empieza a los tres, o aumenta a los tres, cuatro meses y empiezan a jugar con otros gatos y con humanos y el, con los objetos. Se, se llega a un pico máximo a los 5 o 6 meses jugando con objetos, con juguetes y otras cosas y el, el, el destetar tiene también una influencia en su comportamiento si se les desteta muy pronto van a jugar mejor con los juguetes de todas formas, el enriquecimiento del entorno es muy importante, sobre todo si son eh, gatos que viven en, dentro de una casa. Yo he tenido muchos gatos, gatos, ninguno ha tenido problemas de comportamiento porque todos pueden salir. Porque vivimos eh, en el campo, o sea que hay muchas cosas que les pueden entretener todo el día, desde luego que también hay peligros en esto porque los, los, los pueden atropellar, los pueden atacar un perro y, y otros peligros, pero es una combinación de cosas. Y es, eh, es posible tenerlos dentro de la casa, pero hay que asegurarse de que se crea el entorno adecuado para ellos para que tengan suficientes estímulos mentales y físicos. Necesitan juguetes adecuados, juguetes que son seguros para ellos y que también les proporciona una variedad. Si siempre les damos lo mismo cada día, se van a aburrir se pueden ir, es no, no es que tengamos que cambiar siempre los juguetes, o, o, o, pero se puede hacer cosas para ellos. Pues, el cartón de un rollo de, de, de papel higiénico, las cajas de cartón. Vemos ahí debajo, por ejemplo, cómo están jugando con una caja de cartón. Los dedos, las las manos no son juguetes adecuados, los pies tampoco Vemos aquí en, en, en medio cómo está durmiendo sobre un pie. Esto está bien, pero no hay que utilizar el cuerpo como un, un juguete porque esto nos va a llevar a problemas de cara al futuro. Está muy bien cuando son pequeñitos que no nos hacen daño, pero luego cuando crezcan... Vamos a tener problemas. Es muy importante enseñar a los gatitos a utilizar su sensibilidad y enriquecer su entorno de manera, de manera que utilizan todos sus sentidos, su, su, su tacto, su oído, su olfato, etcétera, Incluso su, su, su, sus sabores. Y hay maneras de conseguir esto. De una manera normal podemos imitar la manera normal de alimentarse y podemos hacer esto para aumentar eh, la capacidad del, del gato y también para prevenir obesidad si, si queremos que el, el animal trabaje para conseguir su, su comida y eh, explorar su entorno. También tiene que haber unión entre el gato y sus propietarios. Podemos esconder comida seca en varias, varios puntos de la casa, esto hace que el animal eh, explore y el, el, el difelino, este, este eh, juguete, es muy interesante, pero también podemos recrear esto con una botella de plástico vacía poniendo uh, comida dentro. Hay muchos, uh, muchas comedoras en el, en el mercado que son muy adecuadas para este tipo de ejercicios y también podemos com com com comprar esos, esos comedoras automáticas que tienen un temporizador, porque se puede programar pequeñas cantidades para el gato durante todo el día. Y el gato en su entorno natural puede comer hasta 20 veces al día, pequeñas cantidades. O sea que es mejor para ellos comer um, a menudo y al intentar utilizar estrategias de enriquecimiento para comer um, anima su uh, buen comportamiento y también um, para aumentar el entorno podemos utilizar la comida como un premio en, en relación con un, con un clic o podemos uh, Darles uh, comida basada en, en premio como como, uh, como para alentar el buen comportamiento, porque nada es gratis en la vida. Eso también está muy bien, como se ve aquí, que eh, atacan este objeto y dentro tienen trocitos de comida muy sabrosa. Tenemos que facilitar la exploración y si tenemos cascatos, Uh, y de, de interior también tenemos que tener hierba de, de gato que es, y esto hace que su, uh, sus sentidos están más in, uh, uh, estimulados pero algunos gatos hay que tener cuidado que el, las, algunas plantas les pueden excitar demasiado y um, las las plantas también ayudan, a las plantas de gato, a que coman esto y no coman otras plantas que para ellos pueden ser tóxicas. O sea que no hay que darles de comidas como he mostrado antes. Eh, sí, hay que tener por lo menos un eh, plato para cada gato o incluso uno extra, si se quiere. Eh, situados en distintos lugares, en distintas habitaciones, eh, eh, a alturas distintas porque algunos gatos están asustados de comer cerca de otros gatos, o sea que hay que intentar optimizar el entorno de manera que se cubren las necesidades de todos los gatos que podamos tener en un entorno. Hay que buscar también los gatos que son víctimas que no, no les rodean otros gatos y les atacan o sea que hay que tener mucho cuidado para, a la hora de situar los platos el beber, hay que poner agua por, por todos los sitios dentro y fuera de la casa y lejos de la comida porque algunos gatos quieren estar en una posición eh, inferior al agua, o sea que una fuente de agua es suficiente y a algunos les encanta eh, beber de, de, un, de un chorro de agua, o sea que no sé, una, un grifo goteando puede estar muy bien o un aparato como este y les proporciona una pequeña fuente de la que beber. Uh, el comportamiento de eliminación, como ya hemos dicho antes, is, uh, uh, es el problema so, course, más común de comportamiento. Puede ser ori orinar, or defecar o estrés. Y los propietarios uh, tienen que saber uh, actually, uh, qué significan. Uh, uh, estos comportamientos y cuáles son normales y cuáles no cuando estás considerando uh, una bandeja de arena si eres veterinario tienes que observar si el gato necesita alguna medicación pero no hay que hacer nada cuando la gente está dentro de la bandeja muchas gente lo cogen cuando están allí uh, en medio de, de su defecación y y de repente se les da una, una pastilla, eh, porque esta es una manera de hacer que ellos no quieran ir a, a la bandeja. Evidentemente eh, lo verán de una manera negativa y se asustarán cuando la tengan que usar. El, que se pueden aprender, aprender del comportamiento de eliminación a partir de la madre, o sea que esta es una oportunidad para introducir uh, una serie de bandejas higiénicas de distintos materiales antes de um, darlos en, en adopción. Les encantan cosas terrosas como arena o yeso y hay que tener suficientes... Y también los uh, platos de alimentación, alimentación necesitan well una situación at, um, tranquila at, uh, y en, en distintos, no distintas situaciones. No hay que poner las cajas de arena una al lado de otro porque es más fácil hacerlo así, la gente lo hace, pero un gato las... las, las uh, uh, uh, uh, Bandejas, tendrían que ser de fácil acceso y se pone una lado de otra a veces bloqueamos la entrada a las que está en el interior y este gato también estaba a punto de recibir eutanasia porque había algo muy mal el comportamiento no se podía controlar lo que pasaba con este gato es que se había hecho daño en la pierna y no podía acceder a la, a la bandeja y el animal no podía entrar o salir o sea que este es un problema que se puede solucionar con facilidad por lo tanto las eh, bandejas algunos algunos gatos les gustan abiertas otras les gustan cubiertas algunos tienen que ser más o menos eh, profundas y para los eh, Gatitos And, uh, pequeños. Well, este es, es otro, es, it's, otro it's, caso. Wrong, Esta bandeja está mal colocada y era cerrada y al gato no le gustaba y era un sitio donde pasaba mucha gente y no era suficientemente limpia o sea que al gato no le pasaba nada y era normal que el gato no quisiera usar esta bandeja, no, no quería ni defecar ni orinar hay distintos tipos de arenas hay que saber lo que le gusta al gato y que se pone suficiente a veces un poquito es suficiente para algunos y está muy bien pero a algunos les gusta um, uh, uh, uh, arañar la arena y el, el poner normalmente un forro es algo que no les gusta y es, me es mejor evitar esto la higiene es muy importante para los gatos y tenemos una de diseño que es muy útil para a los que les interesa cuidar su, su entorno más que el del gato y es muy caro pero va muy bien. A los gatos les gusta arañar para estirar su musculatura, es bueno para sus uñas y a veces lo hacen también para llamar la atención y esto se puede re reforzar este comportamiento porque les gustan estas columnas, o como unas colchonetas, cualquier cosa de estas que se pueda arañar. Y hay que ponerlos en sitios donde ellos entran y salen, lo que es completamente distinto a donde situaríamos una bandeja de arena. Para que puedan arañar, hay que ponerlo cerca de su zona de descanso y sobre superficies um, um, horizontales. Y esto también evitará que um, arañen puertas o muebles. Este era es un modelo muy bonito. La población felina está aumentando en el Reino Unido y no es, por, no es porque la gente tenga más gatos, sino que la gente que les encantan los gatos compra, o obtienen más gatos. Muchas de las cat casas que tienen demasiados gatos se pueden convertir en un, en un peligro y los gatos entran en un comportamiento incorrecto, puede haber más agresión, mucho lamer, etcétera. O sea que antes de introducir un nuevo gato, cuando ya se, se tiene uno, hay que pensarlo cuidadosamente porque a lo mejor no es bueno para el gato que está ya instalado o al nuevo gato. Pensemos, ah, estará muy bien, tendrán alguien con quien jugar, pero quizás no sea así. Y hay que darse cuenta de que los gatos que están viven solos pueden estar muy satisfechos si todo lo que se hace es lo correcto. Cuando se intenta crear grupos sociales de gatos, idealmente estaría bien utilizar gatos que están relacionados, empezando que son um, gatitos de la, que son de, de una edad similar, o que están relacionados de alguna manera. A veces sí que se pueden formar parejas, incluso con gatos que no están relacionados, pero bueno, es esencial saber cómo se les proporcionan los recursos, y hemos hablado de muchos de estos recursos. También, si uno es más agresivo, también se le puede... Pu puede evitar que entren los gatos del vecindario a través de una gatera electrónica la introducción de nuevos gatos uh, es algo muy importante y no tenemos mucho tiempo, por lo tanto uh, supongo que vosotros ya sabéis cómo uh, hacer esto ¿tengo te tiempo, Agnés? no, no bueno, esto es parte de lo que Lauren ya, había, ya ha dicho, si, te, si tenemos tiempo quizás más tarde podemos repasarlo. Cuando introduces un gatito tienes que considerar cosas como cuando introduces nuevos niños, es importante que a los niños nunca se les deje solos. Con gatos, Ahí tiene que haber un adulto uh, y un niño por gato. A veces esto no es siempre posible, pero si queremos evitar accidentes, hay que tener esto en cuenta. Cuando intentas enseñar a los niños algo sobre gatos, hay que utilizar, uh, llevarlos a la casa del vecino que tiene un gato, que es cariñoso antes de eh, introducir un nuevo caso para los niños. Los niños necesitan también su educación, tienen que saber cómo interactuar con gatos, que el gato tiene que acercárseles en vez de que los, antes de que los cojan. y eh, no hay que enseñar eh, cómo eh, levantar un, un gato, como no me lo enseñaron a mí, y también cómo tocar un gato. Durante uh, períodos... Cortos y siempre bajo una supervisión. Los espacios prácticos, tengo muchas referencias ahí, muchas cosas que se pueden hacer, también podemos construir eh, nuestro propio eh, circuito, este es un amigo, sus gatos son muy capaces de utilizar su entorno, este es otro, es otro es este, otra cosa que está comercialmente disponible, se pueden construir cosas en el exterior, esta es una construcción que un colega se hizo construir y se puede comprar. Esto también está disponible. También hay balcones para gatos esta es una ca casa de París donde han puesto un pequeño balcón para el gato o sea que son grandes soluciones desde luego los balcones tendrían que ser seguros esta fotografía no, es, no es mía es preciosa creo que se tomó en, en Santiago de Chile y desde luego la, los los balcones tienen que ser seguros, porque si hay un, un golpe de viento, desde luego, los gatos pueden sufrir caídas muy serias. O sé sea que esta situación no es ideal. Hay que saber utilizar el espacio que se tiene y que los gatos estén socializados y que tengan un fiestas um, y también que quiten kindy y la prevención es siempre la mejor y, entonces, cura. Si intentamos seguir toda la información que habéis recibido uh, hoy, vais a, utilizar, vais a conseguir el, el des, el, combatir el, el estrés en animales y esto es un, unos libros General que pueden ser útiles. El Journal of Veterinary Behavior es otro mm, uh, recurso uh, interesante y para and, uh, todos los veterinarios uh, y todos uh, los profesionales uh, uh, o los uh, etnólogos, uh, etnólogos to etcétera, todos pueden hacerse miembro de AVSAB y aquí también hay mucha información útil si queréis algunas referencias por favor me, me las podéis pedir muchísimas gracias, gracias very por very vuestra very atención por invitarme y gracias bien, a nuestros si uh, amables uh, sponsors, uh, sponsors o patrocinadores si hay alguna respuesta las voy a soy irlandesa por lo tanto podría hablar y hablar y hablar durante horas